Oh, oh, no. ¿Qué tiene que ver esta época con la anterior? Bueno, ¿cómo era hace años? ¿Cómo eran los sesentos? Quizás con esa intención lo hicieron Ya nos estamos acercando a nuestra época Miren No era un mal arte Se ven bien las sillas De 1893 Al 58 miren esa cómoda de los encuentros se ve chida me gustaría tener una así miren esta también está chida todavía se usan ya esta sí está bien chida yo digo que nada pasa de moda Después de unos años se vuelve a reutilizar todo, inclusive la música. ¿Y qué ondas? Todo un blanco. ¿Qué significará? Todo un blanco. Un tipo de arte. ¿Sabe? Está medio loco esto. Estamos en el Américas. No el Bar Américas de Guadalajara. <ríe> que era uno de mis bares favoritos. Aquí como que es un pedo más africano. Está chido el arte africano. Me agrada. Sobre todo los dogones. Que tiene esa relación con los extraterrestres. Investíganlo. Ahí en YouTube pongan videos acerca de, dogon, de los dogones. Van a ver qué relación tienen con los extraterrestres. Arte África. Miren. eso puede ser dogón. Vean. Dibujaban muchos seres raros. Dicen que uno no puede dibujar algo que nunca ha visto. Entonces pues, que vieron ellos, ellos ¿Qué vieron ellos? Eh? ¿Qué vieron ellos? Aquí ya es Filipinas. Uy, cuando lo vea Joel, el que me renta, va a decir, oh, sí. <risa> así hablan estos güeyes. <risa> no me estuve burlando de ellos, eh. son súper buena onda. Pero así yo los escucho. ¿Esto de dónde es? Japón. Estos son los Andes. Acá en Chile. Ah, esto es lo mío. Ciudad de México. Tlapiltepec. Huevo, nuestras culturas prehispánicas. Nayarit. ¿Dónde es? Me suena que es Centroamérica No, Sudamérica ¿Dónde es? ¿Dónde es? Pues aquí dice Güey, pues es de Jalisco, de mi tierra Qué vergüenza De la cultura huichol Qué vergüenza, yo soy jalisciense Y no lo reconocí Va a ser como un Veracruz. Ahí está, mira, la Huasteca, centro de México. Ay, se me enchina la piel cuando veo esto. Y esto es de Oaxaca, Chiapas. Uh, Diego Saúl Reina va a estar contento de ver esto. Cerámica, África, bueno, los africanos también tienen lo suyo, eh. Está chido su arte. ¿Y eso qué? No mames No tiene que ver con esto Nada Ah bueno, sí <ríe> Perdón Es un arte de gana ¿No es chido no? Vean, este güey fue quien lo hizo Otra vez gana. African, africano. Se pone sí. bien contenta mi amiga Mulunesh. Jordanos cuando vean esto. Sí, Pregunto si esos niños o todos los que hemos visto en el video se van a acordar de esto, del día de hoy. A mí me llevaron a muchos museos de morro, Chicago, Los Ángeles. Si sí tengo recuerdos, ahí hay fotos, pero así todo, todo detalle no.